la banda vamos a cruzar aquí al gabacho como ya les había comentado en otro video que andamos aquí en tijuana Entonces es muy común poder pasar a san isidro san diego todo ese pedo vamos a ir a hacer algunas compras unos cambios y vamos a ver si alcanzamos a pasar a un spot y igual ahorita que andamos por ahí les voy a decir está chido como pueden ver allá está la línea un güey vendiendo ¿qué es como paracaídas digo paracaídas papalotes ahí está Está cagado como aquí en la línea te venden de todo papitas, refrescos, sodas como aquí les dicen, tostilocos fundas para celular, lentes imágenes religiosas y cuanta pendejo la onda le busca y pues hay que sacar para la papa, pueden ver esa es la frontera que divide a México y Estados Unidos, es una de las garitas nosotros estamos formados en el ready lane que es algo como que un punto intermedio entre lo normal y el centric que es como por niveles está como la mitad de este está chido igual pero llevamos haciendo fila aquí alrededor de 50 minutos una hora más o menos así que pues no es tan glamoroso como mucha gente se imaginaría pero ya estamos cerca cada vez más cerca bueno, por cierto nada no se había contado donde aquí en Tijuana me ligué a una chiquilla por ahí aquí <risa> para que me pasee y me traiga de aquí para allá a few moments later. Eh, bandita tuvimos que hacer una parada técnica en una tienda de 99 centavos para comprar unas provisiones y está chido esto. Bagels de un dólar. Está cagado. Ah, está. Está chido. Es un cojín como una galletilla. Está verga eso. No sé qué este sí me lo voy a andar llevando. Pero 1.99. Bueno, igual ahorita veo si, si me lo llevo o no, está chido. Encontré estos doritos tapatío, la neta es que allá en Guanatos nunca los he visto y nunca los he probado, así que pues vamos a ver qué tal están, ¿no? Que tranza bandita, por fin llegamos después de algunos contratiempos igual este, no les había contado pero cuando estuvimos a punto de cruzar la frontera teníamos como unos 5 o 6 coches adelante y parecía que estaban filmando un episodio de preso en el extranjero o frontera peligrosa, un pedo así porque detuvieron a unos güeyes que parecía que traían unas armas o algo así, escuché que estaban como diciendo a la gente alrededor que traían como unas pistolas, unas fuscas o no sé qué pedo entonces estuvo bien cagado porque se hizo como un desmadre no dejaban cruzar a nadie y tenían como a todos ahí detenidos fue como un momento de tensión mucha gente la bajaron de sus coches y la alejaron porque había como peligro y la chingada pero pues, después de un tiempo pues finalmente pudimos cruzar llegamos ahí a la parada que, que les comenté y pues ahora estamos aquí en el memorial Skate Park es como mucha banda lo conoce el memo el memorial uno de los spots creo que más famosos de aquí de san diego un chingo de banda se viene aquí a patinar y, y de repente se ve que patinan mucha banda muy pesada pros y pedos así pues igual hay que dar un recorrido así como por el parque a ver más o menos cómo está el pedo lado de allá está la entrada como pueden ver pues donde pasamos ahorita de este lado hay como un bowl bastante chido bastante fluido de aquel lado está como no tan alto pero aquí en esta parte pues ya se pone como algo más pues está chido tampoco está tan gandaya, pero ya tiene una medida como más decente y luego está esta otra madre que es como un es pues como un bowl circular y tiene esa entrada de ese lado entonces si se fijan es como más circular no como aquel que tiene así como para hacer carvings y cosas así Este me recuerda mucho a la bola que tenía Pascual Si sí. ustedes lo ubican, pues el Pascual de dexley Tenía en su terreno o en su casa, no sé, una bola muy similar a esta Está como a mucho mayor escala Ese güey estaba como, estaba muy chiquita y era como muy rápida Pero esto está como bastante grande O sea, igual en esta parte yo pienso que sí son... Cerca de unos dos metros y medio de altura, si no es que un poquito más, pues no es cualquier cosa, está bastante chido. Y aquí en esta otra parte es como algo, como una mezcla entre street, que es como ese lado, y un poquito de unos quarter pipes o bowl, como por aquí así, que da como la vuelta. Este pedo, como sigue. Ese morro ahorita estaba manchando bien cabrón. pueden ver aquí sigue este pedo del bowl aquí están los escalones Ya yeah, la banda esta otra parte es como un pequeño bowl Está chido también la neta porque pienso que puedes venir aquí a aprender como muchos trucos para cuando ya te quieras pasar a la parte más amplia que está como mucho más gandalla. Luego está esta parte de como unos cajones. Bueno, cajón con su manual pad aquí. Les digo que este cabrón anda con todo, es un fucking fire. Y está como muy cabrón ver que lo poco que he estado aquí viendo a la banda patinando, la neta es que todos tienen como un nivel muy cabrón. Entonces me imagino que, pues las circunstancias, el parque, lo bien hecho que está, pues les ayuda como a levantar su nivel como muy rápido. Porque si sí se nota bien cabrón la diferencia del nivel, toda la banda aquí tiene como un nivel chido. Aquí se puede ver como todo este pedo. De los escalones, Está bastante de hecho, no sé si sigan una página de Facebook y de Instagram que tengo que se llama Skate Spots mx Igual les voy a dejar el link como aquí abajo para que lo chequen. Por ahí he posteado, bueno, reposteado varios videos de la banda haciendo como trucos manchados. Y de hecho, ha sido en estos mismos escalones, en estos tres hacia allá y hacia aquel lado. Han salido bastantes clips como famosos, por así decirlo, que se han hecho virales en este pedo como del skate. Igual la neta está bastante chido como poder visitar el spot donde pues tú ves como la banda manchando y haciendo como los trucos. 14, el por si no me conoces, perro. Es mi turno. Ya luego como venir es como que, ah, huevo, esta perro. Igual aquí tienen otro ledge como para bajar aquí, está perro, la neta, está chido. Aquí de este lado pues ya está como las rampillas, un gap y luego bajas. a sí. la banda chilling aquí en el Memorial Skate Park. Así que pues, se fue un pequeño recorrido. Igual hay que darnos una paseadita a ver qué tal está. La neta se ve que está bueno. Pero van a chupar que está perfecto. No tiene una pinche falla, nada. Las transiciones están ver el otro pedo, Estoy bien cagado. Ver cómo toda la banda aquí tiene un nivel impresionante. Los patinan bien ver, son las cosas de este lado. está chido. Wow. Así que como pueden ver. Ya se fue la luz del sol, así que ya no se puede patinar. Se supone que el skatepark tiene como alumbrado, pero no está encendiendo. No sé si no esté funcionando algo, así que pues ya no podemos patinar. Y como pueden ver, apenas son las 5.18. Ni siquiera son las 5.30 y media y ya está todo oscuro. Así que tendremos que retirarnos y pues seguir, seguir nuestro camino con las otras actividades que íbamos a hacer. Volvemos a ir a las outlets a ver qué hay. tranza bendita, ya andamos aquí en las plazas hablen en las Américas. A ver qué hay aquí en la Vans a ver si tienes aquí pero igual hay que topar a ver si hay algunas ofertas chidas <risa> Cansó bendita, pues ya salimos de la Vans con algunas cosillas. La verdad yo solo agarré una gorra para mí. Más bien mi esposa fue la que salió ganona con un par de tenis, pero no hay pedo. Y pues nada, vamos a ir a uno de los pasillos más chidos de esta plaza. Bueno, al menos es lo que yo creo, porque hay como varias tiendas muy chidas, que como de las marcas que uno como skate consume. Está bastante chido. Por ejemplo, ahí está la New Balance. Hay cosas chidas a buen precio. No siempre, pero a veces da como esa ilusión, porque al fin y al cabo acabas pagando casi lo mismo. A ver, hay tiendas chidas en este pasillo, como la que está por ahí, pero una de las favoritas es, pues ya sabes, la Volcom. Vamos a entrar a ver si hay algo chido. Esperamos que sí. Trenza, bandita? Ayer ya no pude cerrar el video. Bueno, la verdad es que se me fue el pedo. Estuvo chido, fuimos a cambiar unas cosillas, fuimos a patinar, conocer el Memorial Skatepark. La verdad este que parque está muy, muy, muy verde. Pues nada, en eso se nos fue el día. Así que, que ya sabes, si te gustó el video, dale like, comparte con la banda. No olvides suscribirte al canal, haciendo clic en un botón que está aquí abajo. Un pedo así. Nos vemos en otro video. Recuerden que los campeones no usan drogas. Recuerden que se pueden suscribir al canal haciendo clic en la foto que está apareciendo a este lado, en mi foto de perfil. Pueden checar estos otros videos que están apareciendo. pro video chingón, padrino, ya te la you know. ya se la saben. Y pues nada, aquí voy a estar esperando a que hagas clic uno de estos videos. O te suscribas, suscríbete. Suscríbete ya, perro.